En la Facultad de Bromatología, en Golegoichú, funciona el Laboratorio de Microbiología de Alimentos. En el mismo se brindan servicios a terceros, como por ejemplo a instituciones e industrias. Nosotros hacemos análisis microbiológicos de muestras eh, principalmente para... Eh, la, la determinación de los criterios microbiológicos. Cuando, por ejemplo, industrias tienen algún tipo de problema con alteración de los alimentos, nosotros podemos determinar los microorganismos que están presentes y que pueden estar eh, haciendo que estos disminuyan la vida útil. En este laboratorio se desarrollan dos líneas de investigación, una de ellas en Salmonella. El proyecto de Salmonella estudia eh, la termoresistencia de las cepas que circulan en el, principalmente en la producción avícola y aquellas que se aíslan eh, de alimentos eh, como por ejemplo huevos u ovoproductos, es decir, alimentos eh, que se asocian a el reservorio avícola. La segunda de las líneas de investigación es en Escherichia coli. Llevan más de 15 años de trabajo estudiando en un principio los alimentos y su principal reservorio, el vacuno. Eh, hemos tratado de estudiar eh, aquellos eh, digamos, establecimientos de producción tanto intensiva como extensiva eh, de ganado y, y la sau, digamos, el rol que tiene el agua en la dispersión del patógeno en el ambiente, pudiendo llegar también a eh, digamos, el, los eslabones de la cadena alimentaria. Actualmente esta investigación se encuentra estudiando los vegetales que fueron causa de los principales brotes en el mundo del síndrome urémico-hemolítico, patología derivada de esta bacteria. Estos brotes eh, fueron eh, asociados al consumo de vegetales y es por eso que si bien en Argentina eh, los principales casos que se producen es por el consumo de carnes eh, mal cocidas, eh, nosotros empezamos a introducirnos en el estudio de los vegetales, principalmente aquellos vegetales que eh, se cultivan en condiciones donde se puede contaminar con heces de animales o que han sido abonados con estiércol y que por lo tanto eh, los microorganismos patógenos podrían llegar a las superficies y por un proceso de lavado insuficiente o desinfección insuficiente eh, podrían permanecer en eh, la superficie de los vegetales por otro lado se brindan cursos y capacitaciones para manipuladores de alimentos sobre normas de higiene y para analistas de laboratorios de microbiología eh, cursos o capacitaciones a manipuladores de alimentos que tengan relación con aquellos organismos que se asocian a la inocuidad de los alimentos también ofrecemos eh, cursos en relación a eh, eh, analistas en el laboratorio de microbiología de forma que puedan implementar en sus propios laboratorios eh, es, las técnicas que nosotros eh, desarrollamos que son las que eh, eh, nos soli se solicitan desde los organismos de eh, que regulan esta actividad. Actualmente se busca vincular el laboratorio con la Escuela Media. De empezar a eh, capacitar o vincularnos hacia eh, la Escuela Media y es por eso que empezamos a, da, a dar eh, jornadas o charlas de capacitación y de concientización de la importancia de eh, una, la producción sustentable eh, principalmente asociado a la cría intensiva eh, siempre en relación a lo que sería la contaminación biológica y cuáles son aquellas tecnologías o formas eh, o métodos que se pueden aplicar para disminuir o mitigar eh, los efectos de la contaminación biológica.